Pues por compartir esta noche con nosotros y ahora tenemos el placer, Elías, también ahora que estamos hablando de la lectura de la poesía, que hablábamos de los jóvenes es interesantísimo poder recibir en esta cabina de Radio Educativa Dominicana y lo agradecemos sobremanera porque sabemos que está bastante agotado, pues al señor Marcelo Di Marco, es poeta es cuentista, es ensayista argentino y además enseña escritura. Precisamente estaba impartiendo un taller aquí en el espacio Talleres Literarios con jóvenes que que están entrando en este mundo y dándole técnicas incluso para corregir, o sea que un placer que a través de estas frecuencias podamos también ofrecer esas orientaciones a los nuevos escritores de este país y del mundo porque nos escuchamos a través de la red, bienvenido. Muchísimas gracias, la verdad que es un, es un placer estar acá, agotado estoy pero en, en ediciones de mis libros, gracias a Dios, así que puedo, puedo seguir este, charlando un rato largo, ¿eh? no hay ningún problema, adelante. Bueno, muy importante. Entonces, ¿el género suyo es la poesía también? Empecé, lo, los cuatro primeros libros míos son de poesía. Después empecé a dedicarme a la narrativa y paralelamente al ensayo. De hecho, los libros más conocidos míos son de, sobre escritura. Taller de corte y corrección va por su quinta edición. Atreverse eh, a de escribir y atreverse a de corregir van por la cuarta y por hacer el verso por la segunda, y bueno son libros que está, saca Random, Penguin Random House, este, en nuestro país el sello lo tiene en sudamericana y de bolsillo, y también una novela que saqué el año pasado que se titula Victoria entre las sombras, que ya está votando la segunda edición también, Así que bueno, gracias a Dios la gente todavía lee este, el libro sí. de papel. sí ¿Pero usted cree que el libro de papel se va a mantener a pesar de, la de los avances tecnológicos? Lo voy a decir con cuatro palabras. El chip no reemplazó al camello. Muy bien, muy bien. Bueno, al pregunta, Char. Usted ha escrito eh, varios libros, Entre ellos acaba de citarlo. El taller, me, perdón, me interesó mucho el libro de Atrévete a Escribir. Eh, ¿Cómo se inicia una persona en el mundo de la creación literaria? ¿Se nace o se hace eh, el se, escritor? No, no, no, el escritor se, se nace, pero también se mejora. Esa es la idea. Este, hay gente que nació por una fuerte vocación por la medicina, o por las armas, o, o, o por, la, por el sacerdocio. Pero el que nace escritor, que se nace, por medio de ciertas técnicas puede llegar a pulir todo eso que inventó, todo lo que está llamado a hacer y nuestros libros en ese sentido son eh, instrumentos que la gente está usando tanto en los talleres como en su casa, como en, en la facultad, en, en, en los ámbitos, en los claustros así que bueno eso es algo que realmente nos, nos deja muy satisfechos eh, una persona con talento si no lo sabe conducir no va, no pasa nada digamos. ¿no? Eh, uno de los lemas del taller nuestro es eh, con tener talento no te alcanza la, una de las grandes preocupaciones con las que viene la gente al taller es y lo preguntan implícitamente y a veces explícitamente ¿tengo talento yo? yo lo que digo es talento tienen todos porque ya por el solo hecho de pisar un taller para ver si tienen talento ya hay un talento por lo menos para empezar a conocerse un poco más pero lo que les digo al mismo tiempo es que el talento no es nada si uno no lo trabaja la parábola de, de Cristo sobre los talentos es muy clarita al respecto. A uno le da un talento, otro le da 10 y otro le da 100. El Señor, en aquella época, el Señor del Campo le da plata, que el talento era una unidad monetaria antes, de ahí quedó talento. Este, al que le había dado mucho, lo invirtió en el banco, le presenta al Señor una enorme cantidad de plata hecha gracias a haberlo trabajado, ese talento. Y al que le dio uno solo, dice, lo enterré, ...en un pozo porque tenía miedo de perderlo... ...bueno, ese lo acuapatadas directamente, exacto, directamente... ¿Por, ...por qué... ...bueno, lo que indica esto es que todos recibimos talento... ...ahora, si no lo trabajamos... No, ...no va ni para atrás ni para adelante... ...¿qué significa trabajar el talento? ...o sea, ¿cómo vemos eso en, en la An práctica? Antes del taller... ...Juan estaba muy triste por la muerte de su madre... ...después del taller... ...la última palada de tierra cayó sobre el ataúd... ...Juan, entre lágrimas, recordó el tiempo en que su madre lo llevaba al parque. ¿Ves? Una persona con talento, pero no sabe dirigir, se queda solamente con la información. Juan estaba muy triste por la muerte de su madre, pero trabajándolo hace que el lector se involucre, se identifique en ese personaje y no solo sienta tristeza, sienta nostalgia, sienta melancolía, cierta incluso cierta inquietud ante la propia finitud, ¿sí? así lo llamaría un filósofo, este, así que con el talento no hacemos nada. Si lo trabajamos, sí. Pero, digamos, no, no se puede hacer nada. Y si no lees, menos todavía. Esa es la idea. Porque cuando uno lee puede comparar, puede puede ver... Así hay que leerlo todo, hay que leer tanto lo malo como lo bueno. Porque así de esa manera uno puede comparar y saber si está caminando por un camino que ya trillaron otros. ¿no? Esa es otra clave, sin eso no se puede. Entonces, la escuela es importantísimo ¿eh? ahí. Para... claro que sí. Por eso se, se plantean, tan, este, por lo menos en mi país, planes de educación en donde prácticamente esto no se ve. Claro que es importante. Es importantísimo. Pero parece que hoy día están más dedicados a la educación sexual de los chicos uh -huh. que de la educación del talento de los chicos. Uh -huh. Muy interesante. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo ve o cómo plantearía eh, una escuela que se interese más por el talento de los chicos? Bueno, el, cuando uno ama lo que hace, lo irradia. Yo estuve dando muchas charlas por todo el país en Argentina, me crucé el país de punta a punta y lo que descubrí era que los profesores de literatura no les gusta la literatura. Ojo, a la gran mayoría, eh, a la gran mayoría, no leen nada... Cuando, por ejemplo, uno menciona la, la obra Matilda de Roald Dahl, ahí Ajá. se les pueden iluminar los ojos porque vieron la película. Pero en realidad es que es como si vos ahora me pidieses, Marcelo, dame cinco mil dólares. Yo no te los puedo dar. ¿Sabes por qué? Porque no los tengo. ¿Me explico? Entonces, sí. si, vos, si yo soy un chico que le diga, mira, yo quiero que vos a mí me des los libros, mm. yo no los tengo, no te los voy a poder dar. Entonces, lo primero que hay que hacer es agarrar y educar al educador. Y en todo caso después educar al de al educando, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, el día que se enteren la la noción fascista de que educar viene del latín dux, ducis, duchere significa conducir, parece que van a empezar a llamarlo de otra manera, lo llamarán instruir, anda a saber. Pero Marcelo, ¿tú no crees que fue que le quitaron la pasión? Claro, sí, sí sin pasión no puede ser nada, indudablemente. La mejor manera de tener un pueblo sojuzgado es sacarle la pasión y convertírsela en pasiones que tienen que ver no de la cintura para arriba, sino de la cintura para abajo. Por eso se estimula tanto la bailanta, la merca, se estimula el fútbol, por ejemplo, pero de acá para arriba, olvídate, ¿eh? de la cintura para arriba, el corazón, la mente, el espíritu, el trabajo que uno tiene que lograr para no ser un animal, pero eso está totalmente dejado de lado. Entonces, se busca la pasión, pero la pasión instintiva básica, no la pasión que nos lleva hacia lo alto, la pasión de lo trascendente. Exacto, es, exacto. Eso es lo que justamente... Es un manual para crear, eh, viste Circe, en la Odisea, que convertía a los hombres, los convertía en cerdos. Bueno, ella debe haber leído ese manual que estoy describiendo ahora, seguramente. ¿Cómo devolver la pasión a este educador, a esta educadora? Una tarea, ¿qué te parece? Bueno, primero prohibiéndole que vea televisión. ¿Ves? O sea, o sea claro, o sea, cuatro horas. Me parece a Piero ahí en su famosa canción La televisión. mira cuatro horas y media cinco de televisión obran maravillas en la cabeza de la gente. Mm. ¿Eh? Una persona inteligente se detiene cuatro horas y media cinco delante de la televisión, hoy día, como está planteada la televisión que no, no es la caja boba, ¿eh? es lo más inteligente que hay la televisión. Claro. Okay, ¿eh? Una persona así termina con un cerebro del tamaño de una canica, o menos todavía. ¿Y el internet también? Uh -huh. Bueno, eso todo depende, porque vos fíjate una cosa, la, la oferta, acá acaba de mencionar una, un amigo que está acá al lado, ha, habla de la internet. Yo pienso lo siguiente, el 70% de lo que viaja por internet es pornografía. Eh, pero el 30% restante es una opción válida para combatir la estupidez de la televisión. O sea, en la televisión el 70% de lo que viaja es pornografía... No, no, no me refiero solamente a pornografía erótica, si no se quiere. Entiendo, claro. Pero sí es basura el 100%. Entonces, la Internet tiene el 70% de basura. Ahora, el 30%, bueno, yo gracias a Dios tengo un canal en YouTube que en un año un año y un mes, porque empecé en marzo del año pasado, logramos casi 3800 suscriptores y 130.000 visitas. Es una barbaridad este y creo que no es pornográfico. No sé si me explico. Sí. Entonces, ¿tú crees que la la masificación de los medios de comunicación contribuyen a Capturar ese, ese por ciento que tú señalas? Y claro, seguro. Es, es ahí, digamos, las cosas se hacen para que así resulten, para que sea así. Lamentablemente, estamos en manos de brutos que fomentan la brutalidad. Por eso, hechos como esta feria son tan reconfortantes. Yo, cuando llegué acá, me volvía loco, era un caos absoluto. Es la primera vez. Es, es mi primera vez. Pero, o sea, salí de la camioneta que me trajo para ingresar en este caos perfecto. Pero después digo, no, pará, ¿sí? ¿vos qué preferís? ¿Estar adentro de una cancha en donde la gente se, se ha vuelto animales y bestias? ¿O estar acá en donde lo que prevalece es el libro y el pensamiento? Y bueno, yo como escritor no puedo dejar de optar por la segunda. Así que me tomaré una pastilla para los nervios y seguiré en medio del caos caos gozoso eh, que significa la feria. Bueno, ustedes tienen una feria ahora, justamente allá en la Argentina. Sí, no, pero en comparación con esta, parecía el desierto de Sahara. <risa> directa <risa> Dicha, la verdad sea dicha, es multitudinaria, todo lo que quieras. Pero acá no he visto nunca. Mira, salvo, insisto, salvo en algún estadio que no voy, o algún recital que voy menos, nunca he visto tanta gente conglomerada. Aglomerada en toda mi vida, fue increíble, increíble. Ajá. Realmente, no, no, sé, no sé dónde salía tanta gente. Óyeme, Marcelo, eh, ¿qué autor dominicano has leído? vos Y también sabes sí, a quién, a uno que. Espera, espera. Nosotros tenemos raro. uno que es más argentino que dominicano. Ajá. ¿Quién es? Pedro Enrique Sí, señor, eres exactamente. Eres. Tú saca... uh, ha bebido de esa fuente ahí. Ahí está. Bueno, por, la, por el profesorado. Sí. Un, un eximio crítico, el profesor de literatura, desde luego que el tema de las ediciones revisadas, lo dice. etc. Ahí conocí a Pedro Enrique Ureña. Y, este, y, y vos, el, el, el tema de la teoría que tiene sobre el cuento, que es realmente interesante. Pero um, autores nuevos todavía no conozco, salvo sí. los que conocí en persona. Siempre pasa al revés, uno conoce primero los autores en el libro y después lo conoce en persona, así que no se murieron. Pero acá pasa al revés: primero lo conocí en persona y ahora quiero conocer sus libros. Bueno, lo que pasa es que tú debes conocer lo de las multinacionales, ¿verdad? Del libro. Y por eso te ha tocado conocer primero a los autores que sí. la obra de los sí, tal autores. Cual, tal cual. La, hoy, hoy día puedo decir que. Random es la, la editorial más importante del planeta. A mí me viene bárbaro y la familia de Di Marco agradecidísima. Este, el tema es encontrar canales para los nuevos autores. Eso, eso es lo interesante. Y el gran desafío de las editoriales pasa por ahí. ¿Tú tienes alguna recomendación para los padres? Esta que es una emisora educativa. Yo le voy a matar el punto al papá. En Argentina se dice matar el punto cariñosamente, superarlo, al papá que estuvo recién. Porque el papá que estuvo recién dice que lo primero que le compró a su hija fue un libro. bueno Yo le compré un pato de goma a mi hija. Eso fue lo primero que le compré. Pero ¿sabés lo que hacía con mi hija, con mis hijas? Porque eran mellizas estaban las dos en la misma panza. Les leíamos con mi mujer, panza de por medio. Les leíamos cuentos y las chicas iban... Escuchando adentro de su, de su copa de, de, de líquido amniótico estaban escuchando la voz de los padres la entonación de la literatura y además historias con su principio su desarrollo y su final entonces después vino una ya está fallecida por una editora la editora de mi mujer en ese momento era de, de Troquel que les le regaló un libro, el primer libro que tenían las chicas, siempre se hacen los mechizos regalos de lo mismo, ¿viste? para no se maten a puñaladas, Aún siendo bebés pueden llegar a incurrir en semejante acto de violencia. Este, entonces le regalaron libros de esos chupables y mordibles, libros de plástico. Entonces, ¿qué tiene el chico ahí? Tiene, además de haber oído a los padres, lectores y escritores, contarles cuentos, leerles cuentos de, de, de, de, del otro lado de la panza de este lado del mundo, también el objeto en sí, para poder pasar las páginas, morderlo si quieren, saborearlo, y en cada una de esas páginas de plástico hay ilustraciones de animales, de juguetes, esas cosas. Entonces asocian el placer con la lectura y la lectura con el placer. Porque si vos, esto es algo que dijo el papá recién, si vos no lo, no lo das por el lado del placer, estás frito como el tocino. Para enseñarle a los chicos los libros, enseñarles a disfrutar de los libros. Miren, hay una anécdota de un. para que vean, digamos, lo, lo, lo importante que es el placer y no la obligación. Resulta que había un señor que manda al veterinario, al, al pobre perro que tenía, porque el perro había empezado con dolor de estómago. Y eso, entonces el veterinario dice: Mire, el perro se va a curar de esta manera. Usted le va a dar. Todos los días una cucharada de aceite de ricino. ¿Ok? Bah, el aceite de ricino, para los que no lo saben, es una de las cosas más horripilantemente asquerosas que puede llegar a existir en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Este, este señor, cuando llega a la casa, lo agarra así el cogote al perro, lo revuelca a abortar, le abre la boca, así la fauce terrible, y le hace tragar la primera este cucharada de aceite de ricino al otro día pa, va el perro de nuevo el perro ladra, se desespera nada que ver porque este de la fauce y de la segunda y así durante toda la semana hasta que un día en medio del esfuerzo ¿saben lo que pasó? se cayó al piso el frasco de ricino y se rompió ¿y saben cómo termina la historia? seguro que ya lo adivinaron queridos oyentes el perro lamiendo el piso le encantaba al pobre perro el aceite de ricino, pero el dueño ¿no? le dijo todo el tiempo ¡Vos ah, ya, Si ahí. no vas a ser un estúpido como tu madre ah, Igual. ¿Quién puede? Ah. ¿Cómo? ¿Quién puede llegar a disfrutar de la lectura con semejante padre? Sí, bien. Ahí, esa es la moraleja bien. Entonces, ¿cómo se explica ya... Así finalizando, eh, sábado, ¿cómo se explica Borges y Cortázar en una sociedad argentina con profesores así, con poca eh, pasión? No, no, no, quiero hacer una distinción. Ah, ojo, ojo. Antes al profesor de literatura le encantaba la literatura, ¿eh? Ojo. No, no, ojo. El mismo, el mismo Cortázar fue profesor de literatura. Ojo, ¿eh? Y, y este. Y Borges tenía una biblioteca de la Gran Perra, ¿eh? Oh, hablando de perro y de biblioteca. Así que bueno, la cuestión no pasa por ahí. Hoy día, hoy día, ¿saben? Miren, yo les voy a decir una cosa, ¿saben cuándo se empezó a empiojar el asunto? Cuando el maestro prefirió que lo empezaran a llamar docente y no maestro. Parece que el calificativo calificativo de maestro se aplica solamente a los verdaderos maestros. Uh -huh. Los demás son docentes. ¿Me explico? A mí sí, se sí, usa sí, profesor y docente. sí. Ah, mira, profesor... ahí está. Uh -huh. Saben, miren, la palabra profesor es una palabra maravillosa, porque el tipo profesa la literatura, como quien profesa una religión. La persona, el médico, que es un profesional, está profesando la medicina ahí está la gran diferencia el docente y bueno, tiene tres meses de vacaciones este, más o menos un sueldito que le permite tirar el mes y punto ojo, eh, no digo todos los docentes atenti, eh. estoy hablando de cierta cierta franja muy pero muy muy importante de docente y en mi país que nadie me vaya a correr al aeropuerto con pancartas <risa> bueno, entonces tú eres de los que crees que la poesía ¿La literatura va a permanecer por mucho tiempo, a pesar de toda la tics? Podrán no haber poetas, decía Becker, pero siempre habrá poesía. Uh -huh. ¿Mm? Esa es la realidad de las cosas. Piensen, por ejemplo, en lo poético. Lo poético excede incluso a la poesía escrita. Una mirada como la de ella, por ejemplo, puede ser poética. Claro. Ah, claro, estoy... Casado felizmente, ¿eh? por favor, nadie vaya a sospechar que vino el porteño avivado, como dicen. Pero ahí está la cuestión, la poesía vive en los hechos, en las cosas, en los gestos, no solamente en los libros, la poesía no va a morir, va a ser de las últimas actividades que haga el hombre sobre la tierra, pero va, va a sobreexistir, es así. ¿Y entiendes que América Latina eh, busca su identidad en estos momentos? Sí, yo creo que sí. Pero si pensamos que América Latina solamente pasa por la cuestión indigenista, estamos fritos, ¿no? El cruce europeo, eso jamás hay que desdeñarlo, es más, hay que aprovecharlo. Pero si ponemos todo el acento en, en nuestros ancestros originarios y todo eso, estamos mirando la realidad con un solo ojo. Y cuando uno mira la realidad con un solo ojo, se convierte en un tuerto, un tuerto espiritual e intelectual. Muy Yo estoy bien. orgulloso de mi origen europeo. ¿Mm? Bueno, entonces la literatura refleja parte de ese origen. ¿eh? Claro que sí, total, pero totalmente. Miren, hay un sentido que es el de la colegiatura. Sí. Esa parte eh, indigenista tú no la niegas, la reconoces ¿Mm? como... Pero sí existe, lógicamente la reconozco y la valoro, lo que no quiero decirme al otro extremo de decir que todo lo demás fue este, una porquería, me explico, ahí está la cuestión ¿sabes por qué? porque si no un Rubén Darío, que era un indio de pura cepa, no hubiera existido Claro. ¿Eh? ahí lo tenés, esa es la, la, la América mestiza, no, la América mulata o sea que ahí tú justifica la llegada de Colón y, pero si no y lo no estaríamos de... parados acá, ese micrófono vos lo tenés en la mano gracias a Colón <risa> si no conocía ni la, escúchame no, no conocías ni la puerta ni la llave conocían, no conocían la música, no conocían nada. Pero fueron capaces de hacer Machu Picchu. Y claro que sí, pero también hoy día son capaces de ir a una universidad inventada por España y darnos glorias en cada profesión. ¿Por qué no? Esa es la, esa es la síntesis que hago yo. Sí. Mira, mi esposa, que es muy sabia, además de hacerme muy feliz, tiene un refrán que dice, ni tan calvo ni con dos pelucas. Uh -huh. ¿Está claro? Bien, bien. Bueno, Charlie. Bueno, a nosotros nos ha encantado escuchar y compartir hoy con Marcelo Di Marco, qué interesante, y también su forma de transmitir, de comunicar el mensaje, y además llamativo. <risa> deja deja esa, esa semillita de la inquietud para, así es, para así entonces, que es lo importante, porque a veces los escritores dan un discurso, pero de ahí comunicar e inquietar a una audiencia, a un lector, es el reto que tiene yo creo que todo eh, escritor, comunicador y demás. Ustedes en mí, y mis lectores tampoco, jamás van a encontrar en mí un lugar común. ¿Me explico? Esa es la cuestión. Eh, ¿Puedo pasar un chivo, ya que estamos? Adelante. A, Adelante bueno. Miren. Actividad mañana tendrá más. No solamente eso. Una actividad que vengo haciendo desde hace un año y medio, la que dije recién. Muchachos, pongan en YouTube, Marcelo Di Marco, Taller de Corte y Corrección. Suscríbanse, pongan like, compartan los, los programas. Y sean felices, gracias al canal Taller de Corte y Corrección. La seguimos hasta pronto, amigo. Eso es en YouTube. Ta en YouTube, eh, exacto. Ponen Marcelo, ¿verdad? Marcelo Di Marco. Marcelo Di Marco, Taller de Corte y Corrección. De corrección, perfecto. ¿Tienes alguna actividad más, más aquí en la feria? Sí, mañana a las 4 de la tarde voy a dar el, eh, en el, el espacio joven, si no me equivoco. Va a ser en la segunda parte del taller. La segunda parte del taller. Así que bueno, si te pueden Dicen dar una. Las vuelta... segundas partes no son buenas, pero en el caso tuyo sí. Y yo creo que sí, espero que sí. Mira, salvo el, salvo el Quijote y el padrino, todas las segundas partes fueron malas, pero habría que agregar la segunda parte del taller que voy a dar mañana. Se agrandó, sí, se agrandó el porteño, ¿eh? Excelente, muchísimas gracias, bueno, gracias Marcelo Di Marco Ojalá que también, bueno, mañana o en estos días antes de marchar se pueda regresar por aquí, ser un honor eh, pues continuar compartiendo a través de esta Radio Educativa Dominicana Todo el tiempo, muchísimas gracias a ustedes, ¿Cuándo ¿sí? te va? ¿Cuándo? Es que me quiero dejar, pero tú me atraes la... Mira, el, el domingo a la noche estoy oh. llegando a 6 ¿ah? así que voy a tener que salir el domingo a la mañana bien temprano mm. ¿Mm? Ah bueno, bueno ¿tú, o sea a que a mañana puedes pasarlo de nuevo por acá sí mañana me doy una vuelta si tienen ganas de la segunda parte de la entrevista radiofónica va. Sí, sí, la segunda parte también puede ser prometedora claro genial muchas gracias muchas gracias a usted por compartir con nosotros que pase feliz resto ya de, de la noche que pueda descansar y estar con las energías necesarias para el día de mañana fantástico hasta pronto a ustedes amigos oyentes pues vamos entonces a un corte sí bueno. regresamos en, más adelante ya con el final de esta de toda esa transmisión en vivo desde la 17 Feria Internacional del Libro. Adelante, Cabina Más.